Ciudadano. La provincia de Esmeraldas recibió nuevas ambulancias para atención de emergencias. En estos últimos 10 años, los ecuatorianos han tenido acceso a una vivienda digna. El eq 911 pone a prueba el sistema de alerta temprana en la provincia de Manaví. En lo internacional, presidente Barack Obama brindó emotivo discurso de despedida. Miércoles 11 de enero, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a su noticiero ciudadano emisión estelar. Empecemos con la información. El gobierno nacional a través del MAGAB, implementará un sistema de riego por goteo en paltas, herramienta que beneficiará a 131 productores. 131 productores de la parroquia Lourdes Cantón Paltas son beneficiados con el sistema de riego por goteo, el cual conlleva a reducir desperdicios de agua e incrementa la productividad.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 Y es tiempo para un primer paréntesis, en este su es noticiero ciudadano, emisión estelar. Al volver, más noticias. Por ejemplo, les contaremos, el EQ911 pone a prueba el sistema de alerta temprana SAT en Manabí. ¿Qué es lo que es este sistema? Pues le contaremos al volver y ya regresamos.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 Y es tiempo para un segundo paréntesis en este su es noticiero ciudadano al volver. Emotivo discurso de despedida de presidente Barack Obama. Ya regresamos. Estados Unidos Barack Obama pronunció su discurso de despedida con un emotivo mensaje. Obama dijo adiós. El presidente saliente de Estados Unidos Barack Obama se despidió el martes del poder con un emotivo discurso en Chicago, ciudad que vio nacer su carrera política y donde lanzó su campaña rumbo a la Casa Blanca en 2008. Gracias a ustedes, por casi todas las medidas, Estados Unidos es un lugar mejor y más fuerte que cuando empezamos. Acompañado por su esposa Michelle, su hija Malia y su vicepresidente Joe Biden, Obama recordó algunos triunfos de su gobierno como la reconstrucción de la industria automotriz y la creación de empleos. Sin hacer referencias directas a su sucesor Donald Trump, Obama sí habló de algunos temas principales de la campaña del republicano como la inmigración y el cambio climático. Sin embargo, el mandatario alertó de la necesidad que tienen los Estados Unidos de superar sus diferencias. La democracia sí necesita un sentido básico de solidaridad. La idea de que a pesar de todas nuestras diferencias, estamos en esto juntos, que nos levantamos o caemos como uno. Obama dejará la oficina oval el próximo 20 de enero cuando asuma el poder Donald Trump.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 El fuerte temporal que enfrenta Europa golpea directamente a miles de refugiados que buscan sobrevivir en edificios abandonados. Y miles de refugiados se encuentran atrapados en medio de la ola de frío que azota Europa. Según Médicos Sin Fronteras, la peor situación se está viviendo en los Balcanes, donde miles de personas sobreviven en tiendas de campaña o en edificios abandonados. ...más de 7.500 personas se encuentran atrapadas en Serbia... ...durmiendo en campamentos superpoblados... ...a menos de 20 grados bajo cero. Ni en mis pesadillas he visto un lugar como este... ...la situación es muy mala y hace mucho frío. Lo que tengo es esta tienda... ...en la que dormimos tres personas. La situación en Grecia no es mejor... La capital se ha despertado cubierta de blanco tras una intensa nevada que ha durado toda la noche. Y las temperaturas en algunas zonas del país llegan a los 10 grados bajo cero. Muchos refugiados siguen atrapados en las islas y algunos de ellos, como estos en las proximidades de Atenas, han empezado a protestar por su situación. Algunos tienen hijos pequeños y necesitan calentarse. Hace demasiado frío para nosotros. Es por eso por lo que hemos venido aquí para protestar y que se nos dé una habitación. La ola de frío que está sacudiendo Europa ya se ha cobrado la vida de medio centenar de personas, la mayoría de ellas en Polonia y Rumanía. La congelación de algunas zonas del Danubio ha provocado la suspensión de la navegación.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 Miércoles 11 de enero, con esto finalizamos la transmisión del día de hoy de su noticiero Ciudadano, emisión estelar. Quédense con la programación de Teleciudadana, tu voz, tu país. Un fuerte abrazo y una excelente noche.